Muy bien, seguimos en De Una. Ya está todo preparado para el momento de nutrición. ¿Perdón? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escu ¿Qué es? ¿Escu escudero? ¿Qué sea? ¿Qué ¿Es escudero? ¿Qué se ¿Qué es escudero? Bueno. pasó? ¿Qué pasó? Perdón, yo... La verdad... Sí, la, la verdad que nos sorprendió. ¿Qué sí. ¿Cómo le va, señor Escudero? ¿Cómo le va, Claudio? Bien, muy permiso. voy a dejar el número acá. Atención. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sorprendió a todo el mundo. ¿Sorprendió a todo el mundo? Sea. ¿Pensamos que no venía hoy Gastón Escudero? Estoy un poco nervioso ante la columna de hoy, debo confesarlo. ¿Por qué? ¿Qué Vamos a tocar temas que obviamente inquietan al campo académico, y inquietan a las leyes preestablecidas. Me lo Al paso contexto por en la, general, ¿Sabes en el que por digo? dónde las la, la leyes se Lo que usted diga es verdad, Escudero. Muchas lo que gracias. usted diga acá va a ser verdad. Es bueno Tiene saber todo que tengo su apoyo. ¿Usted conoce... ¿Le gusta viajar o no va por ahí? Me gusta viajar. Me gusta, sí, gusta. Sí, sí, sí. ¿Y conoce sí, he diferentes tipos de viajeros? Sí, sí están los que viajan con poca plata y se ganan la vida allá. No de mochileros, digamos. Sí, de, de mochileros, sí. está... Hoy les traigo los viajeros en el tiempo. ¿Qué es, ¿Qué es un colectivo? Vamos a hablar hoy de una teoría. Como ya sabemos, se puede viajar en el tiempo. No, es decir, como ya sabemos. Nadie sabía que se podía viajar en el no, tiempo. No. Es que hay ¿Sí? una teoría de la relatividad explicada por Einstein sí. que dice que se puede eh, viajar hacia el futuro porque Ajá. la masa y la energía son positivas. Entonces, se puede viajar hacia el futuro. Usted, sí, en realidad, no, lo no se lo desconoce como un viaje en el tiempo, sino con la teoría de la relatividad. ¿no? Que, puede, que El tiempo externo puede pasar más rápido que el tiempo de cada uno. Muy bien, me lo usted lo que Hasta es... ahí es la teoría que se sí conoce, eh? digamos, ciencia. que no, no se ha podido comprobar, pero no, que porque se murió. Pues si a si vos lo buscas en Wikipedia lo encontrás. Una claro. semana claro. más y ahí te, te lo comprobaba. Ni hablar. Sí, ni hablar. Que no puedo. Pa que vuelven un día de esto y Sí, decís, y se, se vieron que se podía. Hace 45 sí, años que sí, dando vuelta en la claro. calicita. Claro. No me, claro. me morí estaba dando vuelta, sí. Claro. Bueno, hoy entonces traemos lo contrario, lo que no ha podido comprobar la ciencia. A ver, que la ciencia no pueda comprobar que algo no existe no quiere decir que no exista. Claro. ¿No? Exactamente. Porque si no, hasta los perros, ¿por qué ladran? Ajá, ah, la ciencia no lo puede explicar y el no se perro compladra. no ladra. Por ejemplo, a Stephen Hopkins, me preguntaron: sí. ¿se puede viajar en el tiempo? Y él dijo que no, porque si no, habría entre nosotros alguien del futuro. ¿Y cómo ¿Y sabemos para? que no? Pero de, no es del todo una respuesta, digamos, te la doy yo a esa no, respuesta. Aparte, no de? la dio Stephen Hopkins, la dio claro. la computadora. No. Sí. Claro. Sí. No, la, no hace falta ser escudero para decirlo. No, bueno, bueno, por favor. Entonces, ya no. como Usted que bueno, Tirame la teoría, Hopkins. Traje dos cosas. Un objeto sí, sí, sí, que sí, sí. habla de que, a ver, esto hay que decirlo, sí, no tenemos eso, miedo. No levantes mucho, la perdís porque nos pueden venir a... ¿Usted viajó en el tiempo? La semana pasada, luego de estar aquí, recuerda usted que tuve problemas con los... Sí, llegó canales? tarde, sí, sí. Exactamente, sí, sí. bueno. Eh, luego nos fuimos en un tour con varios especialistas también del tema y hemos viajado Ay. en el tiempo y le he, le, hemos, le he traído a usted y a toda la gente aquí de TV Universidad. Una evidencia de que he estado viajando en el tiempo, que obviamente, bueno, se, se la banca. A la gente. Escudero se la banca. Trajo evidencia de que viajó en el tiempo. Lo vamos a mostrar en un ratito nada más. Evidencia de que Escudero puede viajar en el Cuando. tiempo. Además de lo que trajo, me sí. dijo, trajo evidencia fílmica. Evidencia fílmica, exactamente. Y nos, obviamente vamos a... Lo que podemos tener, digamos, medios de comunicación que han estado transmitiendo algo y justo se ha filtrado una persona del futuro. O películas incluso, que es el material de archivo que tenemos, ¿no? Bien, perfecto. ¿Tenemos acá el videotape? Sí, por supuesto. Muy bien. Vamos a dárselo a Maggie. Maggie ya sabe que es el momento en el que ella tiene que poner su mano. Está, sí, está rebobinado, rebobinado, ¿no? Está rebobinado, sí, como favor, siempre. Muchas gracias, Maggie. faltaría. No, no, por favor. Hoy sí lo trajimos rebobinado. Ahí está, seguro. Vemos, ¿sí? Si ¿Sí? está convertido para pipeline. Vemos entonces... El archivo en el que Gastón Escudero nos muestra evidencia real de los viajes en el tiempo. Vemos. En esta grabación de un combate entre Mike Tyson y Peter McNeilly se pueden ver entre los espectadores a un hombre con un dispositivo bastante peculiar. Parece que estuviera grabando la pelea en su teléfono, pero en 1995, año de la pelea, los smartphones no existían y el primer teléfono con cámara fue presentado en el año 2000. Este vídeo ha sido visto más de 5 millones de veces en YouTube, muchos dicen que en realidad se trata de una cámara Casio lanzada en el 95, mientras otros se preguntan por qué entonces entonces el aparato es de otro color, estas imágenes fueron captadas durante la transmisión de un partido de fútbol en Uruguay, la cámara al mostrarnos el plano general, nos permite ver el estadio, las tribunas y de repente un hombre corriendo a gran velocidad por las ganaderías. grabación tomada de unas cámaras de vigilancia en Japón, podemos ser testigos de una tragedia que parece inevitable, un camión se va a llevar por delante una motocicleta, pero qué mierda ha ocurrido, mira con atención. De la nada aparece alguien y salva al motociclista, el conductor del camión salta con horror de su auto pensando, oh dios mío he matado a alguien, pero en realidad no, no ha sucedido. El misterioso héroe desaparece rápidamente del lugar de los hechos y ambos conductores quedan perplejos, muchos debaten si se trata de un fake o no. Misteriosa mujer Seguramente todos conozcan la historia de la mujer que habla por un teléfono móvil en la película El Circo, de Charles Chaplin, del año 1928. Si no la conoces, te contamos rápidamente como antecedente de nuestra historia. Básicamente en la película podemos ver una escena de una mujer que va caminando por la calle y habla por teléfono, aunque en realidad lo que se ve es una mujer que aprieta algo, repetimos, algo contra su oído, tal vez la mano o alguna otra cosa, la verdad es que la calidad es muy baja. En todo caso no queríamos hablar de esta película porque la calidad de la grabación no permite decir mayor cosa, pero existe otro caso muy parecido, aunque con una pequeña diferencia. La grabación es de 1938 y en ella podemos ver a un grupo de jovencitas caminando por la calle mientras una de ellas al parecer habla por teléfono. Esta foto titulada El último picnic en San Joseph Bay en 1917 diferentes personas visten los trajes típicos de la época pantalones, camisas y sombreros, pero si observas bien, todos miran a un hombre que luce muy distinto, su cabello moderno y despeinado, camisa de manga corta y claro pantalones cortos, fíjate bien, corresponde a una foto tomada en 1917, tú Dime qué piensas en los comentarios. Descubren un smartphone en una pintura de hace 80 años. ¿Es esta pintura de 1930 prueba de los viajes en el tiempo? Un nativo americano parece tener un smartphone, a pesar de que fue pintado 7 décadas antes de que se inventaron. Un nativo americano parece mirar fijamente un smartphone en un mural de la América colonial, que data de 1937 que chispean teorías de que podría ser prueba de viaje en el tiempo. ¿Querés más resultados? Impresionante. Andá a hacerte un hemograma si querés más resultados. Todo lo que te mostramos... Increíble. Claro, yo digo, el que duda más? hoy en día ya es porque tiene no, ganas. Ya está, con la prueba que hemos este, expuesto ahí. ¿Se notaba que era un Moto G el que tenía sí, el Sí, se cosa. Se, notaba ¿Se notaba claramente que era un Moto y G? Lo más interesante de esto es que vamos a ir descubriendo Diferentes viajes en el tiempo, a medida que vaya avanzando la tecnología también. Ajá. Porque hoy incluso podemos estar viendo una sí. obra una como la última que vimos, pero en realidad no podemos reconocer ningún aparato porque todavía no se ha inventado, ¿me comprende? Eso Entonces, está muy bien lo que está a diciendo. A medida poder. que pasa el tiempo vamos a ir descubriendo más. Si yo hoy te dijera inventé la máquina para viajar en el tiempo, sí. ¿vos vas al pasado o al futuro? Eh... Back to the future al pasado. Al pasado. Te voy a decir algo. Si la inventé hoy, todavía no está inventada la máquina del en pasado. Entonces puede que te quedes atrapado en el pasado. Ahora ¿Qué tú? vas a hacer? Vos vas a querer dejar una manifestación de que estuviste en el pasado. Sí. Entonces apareces de extra en una película hablando por teléfono. Es increíble. ¿Sí? ¿Entendés? No, es por eso que traemos estas muestras. O sea, porque... perdón, usted dice, esa mujer que apareció en la película de Chaplin era alguien que viajó al pasado y dijo, yo no quiero pasar esa percibida. No, evidentemente era una persona que era extra, o sea, no era, no era principal. Claro. Pero este dijo, no, vamos a dejar una marca para que la gente claro. sepa que yo estuve acá en este Lo época. malo de tener un teléfono en el 38 es que no tenés con quién hablar. No tenés no. con quién hablar. <risa> lo único el negativo. El evento revolucionario fue el segundo teléfono, sí. no el primero. Claramente. Claro, exacto, es lo que sí, convierte. Sí, sí. Porque está además... ¿Está chequeado esto. esto? está... Lo acabamos de ver en la televisión. A ver, ya, sí, bueno, no, no, ya creo te... que es, es una estupidez dudar. No va a mentir no, la eh, televisión. No, discúlpeme. ¿Por qué se está poniendo guantes? Esto no, es una. No, momento... no, porque esto, esto es Uralo. una. ¿Qué es esto? ¿Qué no, bueno, bueno, no esto le es una. Andan bueno. Los guantes. ¿Qué es... traes, escudero? Muestre más arriba ahí porque ahí no lo tapan los ojos. Está ah, bien. Escuero se está poniendo guantes de látex. Sopla los. Es que me dicen que hay que soplarlo. No sobra un dedo, claro. Claro, porque esto es del pasado. Es misterioso, tú No se sabe poner los guantes. Va a servir para la ocasión. Esto, escudero se está poniendo guantes de látex. Perdón, ¿qué trajo de... <risa> no claro, evidencias? Es ¿Qué es esto que trajo? He traído evidencia, he viajado al pasado. Les he traído aquí una Esperen, evidencia venga, que obviamente comprueba que yo he estado en el pasado. No, no puedo esta. creer esto. Viajes en el tiempo. Gastón Escudero, Atención. el único tipo que la televisión argentina te dice yo viajé al pasado, tengo evidencias, puedo viajar en el tiempo. Exactamente. Estuve Guarda. en el pasado y no quería, o sea, ¿no? quería pasar desapercibido, la verdad. Sí. Entonces no me podía robar algo... Entonces estaba en una oficina y digo, ya fue. Me llevo esto que comprueba que yo estuve en el pasado. En vivo, Televisión futuro. Argentina, canal de la universidad. Atención. Prueba bro. de que alguien viajó en el tiempo. Y resulta con feo porque esto lo va a analizar el CONICET. ¿eh? Esto lo vamos a mandar a la gente. esto lo va a tiempo. analizar el CONICET, por eso los guantes del Atención, Por favor. Todo. Saco. Saque, saque ahí, cerca de la cámara. Pruebas. Ahí está. Prueba de un viaje en el tiempo. Escudero, un almanaque. Un almanaque del 2017 de, ¿De 2017? Se ve claramente No, pues, bueno Pero esto es del año pasado, Claudio Tampoco me digan Cuando viajé dije ¿Qué Más me evidencia llevo? de esto Más evidencia, evidencia de esto Una ¿Qué prueba qué me llevo y agarré un almanaque Y lo traje hoy Para que todos ustedes sean testigos Un almanaque que cuando usted lo agarró Era actual Era actual, obviamente Todavía pero no había terminado el año Pero, no, bueno ¿Qué, ¿Qué mes era, más o menos? y Era más o menos abril Abril Escudero casi, casi mire, mire la cara mire la cara de Pedro Belloni No Se lo puede creer Belloni está sorprendido. Viajó en el tiempo. Analizar, obviamente, Esto obviamente. Esto que ahí, lo venga a ver en que quiera, no, ¿eh? capaz que empiecen un no negocio a llevar y traer cosas, ¿viste? No, no está bien. No está adulterado. Muchas gracias, Belloni. La próxima te digo eh, Muchas gracias, Belloni. usted. Muchas gracias, Escudero, por haber La próxima haber te digo que sale en la quiniela. ¿eh? Bueno, si sí, sí, sí, bueno. sí, puede ser dentro de poco. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. Lo voy a saludar con esta mano en la que Cuando viajé el pasado me acordé de un amigo. Sí. ¿Sabe cómo le decimos? <risa> ¿Cómo le dicen? Viene <risa> embrujado ¿Por qué? Porque se toca de noche solo <risa> ¡Pase a escudero, por favor! Por favor, por favor.